Bueno, buenos días a todos y todas. Parece que ya llegaron los colegas del CEBE, tuvieron un corte de energía, entonces eh, ya podemos empezar. Parece que se están reconectando desde otra computadora. Entonces, bueno, mientras ellos eh, hacen eso... Eh, les doy la bienvenida una vez más a esa quinta sesión de nuestro webinar sobre producción y gestión social del hábitat, que es una iniciativa de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. Yo soy María Silvia Emanuele y coordino la oficina que está en México. Eh, bueno, en esta quinta sesión vamos a hablar de tecnologías eh, constructivas Vamos a empezar con una participación del Centro Experimental de la Vivienda Económica, el CEDE de Córdoba, a cargo de Aurelio Ferrero y Daniela Gargantini, que nos van a hablar de tecnologías de construcción y gestión local eh, del hábitat. Ellos van a tener 30 minutos para exponer eh, sus puntos, después abrimos a una ronda de preguntas y después seguimos eh, en vez que con José, eh, José Jesús Álvarez, de Cooperación Comunitaria, con Isadora Hastings de esta misma organización. Ella eh, es la directora de cooperación y está aquí en México. Eh, Isadora tendrá 15 minutos para hablar y después daremos la palabra a eh, Rodolfo Schwartz. Eh, de la Federación Nacional Campesina del Chaco, Argentina, que tendrá otros 15 minutos, y luego daremos pie a las preguntas de los participantes y las participantes para eh, terminar, eh, a las, digamos, después de dos horas de empezado este taller, intentamos eh, ser puntuales, porque hay muchas personas que han eh, pedido, por ejemplo, permiso en tu, su trabajo para participar en esta capacitación, y entonces se retiran en punto cuando hay otra... Otras preguntas de los que se pueden quedar, normalmente nos alargamos un poco, pero sí le pido por favor a todos y todas los que tomen la palabra, eh, como expositores, que por favor... Eh, respeten el tiempo para dar chance a todas las personas de, eh, de hablar, y entonces yo les voy, digamos, a moderar eh, a través de un mensaje cuando ya falta muy poco tiempo, tres minutos por ejemplo, para el término de su charla, eh, para que sepan que por favor vayan cerrando hay veces que no miran el chat y entonces tengo que entrar de forma un poco abrupta para recordarles que por favor vayan cerrando con la intervención, entonces les pido el favor eh, de, de checar su eh, reloj, también ustedes, para poder eh, terminar a tiempo. Entonces, bueno, sin más, eh, doy ahora la palabra a Aurelio y a Daniela, y bueno, aprovecho para felicitar también a Aurelio por un reconocimiento muy importante que le acaba de dar la red ULACAF. Entonces, muchísimas gracias por su participación a los colegas y a la colega del CEBE, que son una organización muy importante para nuestra coalición en América Latina. Adelante, colegas, ya tienen la palabra, pueden abrir su micrófono. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para nosotros. Eh, su oh, compañera, eh, tener esta posibilidad de conversar y compartir algunas cosas. Eh, como ustedes saben, el tema nuestro eh, está en algunos desarrollos tecnológicos, tanto de tecnología dura como blanda, que el CB ha hecho a lo largo de, de sus 50 años. Justo mañana, jueves, eh, se festeja aquí en SEBE eh, el aniversario número 50. Eh, queremos presentar en primer lugar eh, un, un pequeño video mostrando algunas cosas generales, actuales de la institución y luego con Daniela nos dividiremos un poco la parte de tecnologías duras y tecnologías blandas. Así que bueno, damos comienzo al video. Así lo vengo. ¿no? Sí, Vemos que la necesidad de un hábitat mejor Está ligado a otras necesidades De manera tal que es imposible abordar este tema sin entrar al tema de la pobreza y, por lo tanto, de las causas de la pobreza. Creo que nuestra preocupación de fondo es la justicia y la equidad en la sociedad en que vivimos y de la que somos parte. Por lo que hacemos... Y lo que intentamos poner al, al servicio de los municipios y, y de la sociedad en general se sustenta en entender que todas las personas tienen acceso a la ciudad y, y dentro del derecho a la ciudad a un hábitat digno. Tal vez la, la particularidad que tiene la institución es que no entendemos la producción del conocimiento si no es en estrecha vinculación con, con la realidad, ¿no? con la realidad social. La misión en general es aportar al tema del hábitat, en cuanto al acceso al hábitat, sobre todo los sectores populares que son, eh, digamos, los sectores vulnerables de la población y generalmente los que no ejercen sus derechos eh, de acceder a la ciudad, de acceder a la vivienda, de acceder al suelo urbanizado y demás el gobierno anduvo un actor clave para eh, determinar o, o políticas de Nunca concebimos que va, nosotros solos vamos a poder hacer la solución a, a un problema tan complejo. Eh, esa articulación se hace dentro de esa institución a través de eh, la vinculación tecnológica. La, la ciencia y la tecnología debe estar en función y debe crecer y debe innovar en función de las necesidades reales. Nosotros decimos que lo que transferimos son como dos universos, lo que llamamos tecnologías duras y tecnologías blancas. Tecnologías duras tienen que ver con toda la parte más constructiva, con sistemas de construcción, a partir de material recuperado, etcétera, y por otra parte, lo que llamamos tecnología blanda es toda la tecnología que tiene que ver con la gestión y organización. Las dos cosas son importantes, decimos nosotros, que sin la tecnología blanda, la dura, no se sostiene. Entender el hábitat desde una visión integral supone, por ejemplo, reconocer la voz que tienen los sectores populares en las definiciones de sus propias necesidades y también en la definición de sus propias soluciones. ¿no? El poder rescatar las capacidades que hay en estos sectores, no, no todo es necesidad, hay muchísimas capacidades que eh, es necesario rescatar y poner en, en funcionamiento para que, inclusive para garantizar que los resultados se apropien. Nosotros como objetivo lo que buscamos es, eh, en base a residuos urbanos e eh, industriales, desarrollar nuevos materiales compuestos y nuevos componentes para la construcción de viviendas. Y esto es porque nosotros entendemos que los desechos son en sí una materia prima con un enorme potencial para desarrollar nuevos componentes constructivos. <risa> En cuanto a la formación profesional, también es un desafío grande, para los que somos docentes y demás, de, de tratar de formar, eh, por lo menos arquitectos, que tengan esa sensibilidad de ver eh, los problemas de la ciudad. Que, que cuando uno es arquitecto, interviene directamente en la ciudad, en la construcción de una ciudad. Que que mucho más que una casa. Eh, y, y por eso nos, nos preocupamos porque esa visión o esa perspectiva integral y participativa esté presente. El mayor desa desafío es eh, esto de proveer formas alternativas de gestionar el hábitat. Hay mucho camino por recorrer todavía, inclusive la, la problemática se va haciendo aún más compleja. La investigación, sobre todo la investigación con fondos públicos está sostenida por el aporte de todos los ciudadanos de este país. Y entendemos que como tal debe responder, debe devolver a la sociedad que la sustenta aportes y beneficios en toda de esta justicia. Entonces, creemos que la investigación debe estar eh, dirigida, debe estar construida en la dirección de los grandes problemas nacionales. vamos a, en el, en el breve tiempo que tenemos, eh, no vamos a poder desarrollar eh, y contarles la, la cantidad de cosas que se han ido haciendo. Ustedes saben, eh, para los que conocen menos a CEBE, que este es un centro de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología. Entonces, en base a algunos conceptos que vamos a compartir, vamos a tratar de explicitar, o esperamos que ustedes puedan encontrar eh, en los productos que les vamos a contar a modo de ejemplo, este, están algunas de las ideas básicas que, que rigen, digamos, el trabajo nuestro en SEBE. Vamos a empezar entonces una primera parte con un enfoque a las tecnologías eh, en general. Eh, el tema del hábitat es, un, eh, es, un, eh, es una resultante, digamos, de las relaciones que hay entre el hombre y su entorno, eh, y es a eso a lo que nos dirigimos, tanto en un enfoque como para analizarlo o, o decodificarlo, como para proponer lo que proponemos. Por eso el perfil de la institución y de nuestro trabajo y lo que les queremos contar tiene que ver más con eh, instrumentos, herramientas, metodológicas que ayuden a los procesos sociales de construcción del hábitat. Eh, hemos pasado por muchas etapas en relación a eso y bueno, eh, actualmente lo que tenemos es una cantidad de instituciones y de organismos a los que asesoramos poniendo a disposición este material eh, por supuesto eh, estas herramientas, como digo, se van modificando se van enriqueciendo a partir de como digo, una cantidad importante de, de transferencias, acciones que hacemos y eso no significa eh, poder ajustarlas todo el tiempo. ¿Para qué? Eh, justamente para poder analizar y proponer distintas tecnologías, para indagar los valores en juego, tanto en el caso de lo que uno analiza como, como tecnologías existentes, eh, y para poder comprender eh, los procesos decisorios que llamamos, es decir, a, a aquella sucesión de decisiones y de manejos de actores, de poder, eh, de todo lo que hace a un proceso social, que eh, importa mucho en los resultados eh, de lo que estamos haciendo eh, de manera tal de tener las herramientas suficientes para proponer desde los valores que nosotros hemos elaborado que nosotros deseamos para que nuestras tecnologías respondan referentemente a ellos Perdona eh, aurelio no se está perdona la interrupción no se está moviendo las láminas del powerpoint seguimos viendo la primera. Un minutito. Gracias. Dice que no pasanla. Nosotros la vemos pasar y ellos no la ven pasar. No, no sé por qué. Ahí ya estamos en el cómo. Sí. Bueno. Ok. Sí. Bueno, volvamos a la tercera. Lo paso por acá. José. No, no, no, no, no, no, ahí ya. Volvemos acá. Ahí está. ¿Ahí sí la ven? ¿Para qué? Sí, sí, gracias. Bueno. Eh, entonces, entrando un poco a, la, a las cuestiones más constructivas, este, decíamos que para eh, el, el enfoque de nuestro trabajo es para analizar por un lado y proponer diferentes tecnologías. Decía que para indagar los valores eh, y... Eh, entrar un poco a la comprensión de los procesos decisorios, es decir, de qué manera actores, eh, roles, poderes, eh, saberes, entran en juego eh, en ese proceso. Nuestro objetivo, básicamente, es poder eh, ajustar, crear, pulir, adecuar herramientas suficientes para eh, aplicación, digamos, en todo la, el espectro de tecnologías necesario a los procesos sociales. Esto es importante aclararlo porque eh, es, somos una institución con mucha demanda de asistencia técnica y para nosotros el asistir técnicamente es una cosa eh, que nos requiere permanentemente estar unidos de herramientas tecnológicas de todo tipo. A modo de ejemplo, vamos a ver algunas cosas ahora. Eh, por ejemplo, eh, hablando ya de tecnologías de construcción, eh, básicamente lo, las consideramos a partir de tres ejes principales, que, es, que son el eje de los materiales básicamente utilizados y sus combinaciones, el segundo eje sería la forma de producir, es decir, de qué manera las cosas pasan de, de, de, en las distintas etapas a ser componentes o productos eh, más acabados de, de soluciones habitacionales, pasando por aspectos financieros, económicos y ambientales. Y en tercer lugar, según los actores, sus protagonismos y los procesos en el campo social. Es decir, sería una manera eh, muy simple a través de estos tres ejes de analizar y proponer tecnología. A modo de ejemplo, en el caso del análisis de una tecnología tradicional, nosotros decimos que, eh, por ejemplo, esto que es una típica construcción rural argentina, pero que es muy parecida a la que en muchos países de América Latina eh, se dan construcciones muy parecidas, porque desde el punto de vista de los materiales, se han usado materiales absolutamente locales, prácticamente sin ninguna sin ningún trabajo de, de industrial eh, absolutamente a mano de, de la zona donde se va a construir y con un saber eh, que se va transmitiendo digamos de, de generación en generación de pueblo en pueblo es decir podríamos hablar muchísimo hay mucha gente que ha estudiado muy seriamente los procesos estos de construcción tradicional pero este sería el primer punto, desde los materiales. Desde los componentes, esto que estamos diciendo, la forma en que se utilizan, se trasladan, eh, se colocan, y desde el punto de vista de lo actoral, eh, aquí es muy eh, fácil deducir eh, cómo han sido las decisiones, digamos. Probablemente eh, los eh, responsables o los que eh, necesitan esta vivienda son ellos... O sus agregados, quienes han tomado decisiones de cómo obtener el material, de cómo ensamblarlo, de cómo colocarlo, a partir de culturas que se van transmitiendo. Esto es una cosa muy esquemática y muy breve con la cual se puede analizar. En cambio, ahora les muestro algunos desarrollos tecnológicos. Uno de los, de los tantos que tiene sede que es el sistema constructivo UMA, con el cual este, ya hemos transferido para más de 1.200 familias este, este sistema. Rápidamente, desde el punto de vista de los materiales, utiliza la estructura, el metal, la estructura metálica industrializada, como un elemento que básicamente va a estructurar la forma de la vivienda y luego se va a completar, se va a completar de distintas maneras el cerramiento, en algunos casos con ladrillos comunes, ladrillos cerámicos, bloques, madera, etc. Desde el punto de vista productivo, esto apunta a que una parte de la vivienda, lo que se ve más a la izquierda, sea un elemento provisto por industrias pequeñas, locales, con gran capacidad de producción. En cambio, el ensamble y el completamiento de la vivienda está pensado para que se haga de una manera abierta, con materiales locales y con mano de obra local. Entonces, eh, y, y, eh, quiero decir que, el sistema constructivo, eh, analizado desde el punto de vista de la producción, está propuesto a partir de segmentar una parte previa industrial de la parte de montaje final. Y esto, por el tercer punto, que es el proceso de decisorio, por la participación, tiene que ver que en planes más o menos masivos, eh, el sistema, la parte metálica, permite una rápida organización, en cambio el cerramiento... Permite una alta participación de la población, no solo en la obra, sino en la decisión de cómo se va a cerrar. Es decir, estamos mezclando eh, distintos matices tecnológicos, pero a partir de un objetivo. El sistema eh, ha funcionado bastante bien en, en proyectos eh, así, eh, generalmente masivos. Seguimos. Otra forma de analizar las posibles formas de, de, de producir es este cuadro que nosotros usamos hace varios años, que es sencillamente para mostrar que si una vivienda va a evolucionar en el tiempo, puede evolucionar de distintas formas y de distintas formas puede tener entonces eh, eh, la, la resolución técnica. Por ejemplo, lo que vemos arriba a la izquierda, si uno habla de lotes con servicios, quizás no sea una tecnología habitacional de vivienda la que, la que sea necesaria al principio, sino una tecnología para proveer servicios de manera rápida, económica, para organizar los loteamientos, los traslados, eventualmente eh, viviendas provisorias. Eh, lo que vemos debajo, a la izquierda, es lo que más conocido como la vivienda evolutiva convencional, es decir una vivienda a la que le agregamos un cuarto. Después, al medio arriba, distintas variantes, como puede ser la de Luma, que hemos visto recién, que, que encuentra antecedentes, como el, el, lo que hizo Peli en el Chaco con el 1-1, es decir, sistemas que proveen una parte, una cáscara, una semilla, y que luego son completadas de alguna manera. Eh, debajo, al medio, también eh, abrimos, el tema tecnológico a todos los sistemas de cobijos transitorios, que con el tema de la gestión de riesgo, cada vez son más necesarias tecnologías que, adecuadas a una realidad local, puedan significar soluciones transitorias para situaciones de riesgo. Finalmente, a la derecha, tanto arriba como abajo, los distintos sistemas de mejoramiento que hay, es decir, aquellas cosas que son sustentadas por los programas de microcréditos, que no significan muchas veces construir nuevas superficies, mejorar superficies del sistema, tanto en baja densidad como en baja... La... ¿Hay alguna intervención los... tal vez alguno de los participantes en... Sí, me parece que... ¿Se escucha? Bueno. Ya okay. lo silencié, perdón. Había un ruido de alguien con micrófono abierto, pero desde como administradora puedo silenciar. Ya creo que está bien. Adelante, perdón, Aurelio. ¿Se escuchó mi explicación de los tipos de evolutividad? ¿Más o menos? Yo creo que sí, fue un ruido de último momento. Sí. Perfecto. Yo quería decir, con esto termino esta parte, es que cualquier forma de esta y otras que existen de evolutividad va a exigir un análisis de la tecnología de construcción adecuada para eso. Es decir, nosotros no estamos muy de acuerdo con la idea de que cualquier tecnología sirve o que la tecnología de la esquina es la mejor, porque por ejemplo, desde el punto de vista sísmico, hemos comprobado que la falta de asistencia técnica, o de resoluciones tecnológicas, hace muy vulnerables las viviendas en situación de riesgo. De manera que, para revalorizar el rol de la tecnología y de la asistencia técnica, y poder hacerlo del mejor modo posible, creemos que todo trabajo de preparación, de manualística, de, de, de formas de asistencia, es lo que va a hacer que aquello que va a hacer la gente, lo pueda hacer mejor, y respondiendo mejor, a las leyes de la física, que son leyes que tienen que ver con el mejor comportamiento de los materiales en, en cualquier situación, o por envejecimiento, o por riesgo. Los dejo con Daniela entonces para dar nuestra segunda parte. Sí, en relación a lo que mencionaba Aurelio, eh, en estos tres ejes eh, que él mencionaba eh, y que nosotros consideramos a la hora de revisar tecnologías de construcción y a la hora de proponer tecnologías de construcción, particularmente relacionado a los dos últimos ejes, que tienen que ver con las formas de producción, aspectos económicos, financieros, y también eh, la forma de participación y articulación de actores, es que entendemos que toda tecnología se integra a lo que nosotros llamamos un modelo de gestión, ¿no? Un modelo de gestión concebido como esa estructura ¿no? integral con la cual abordamos un problema, sea cual fuera, y que obviamente eh, merece un tratamiento particular para cada caso y para cada contexto, ¿no? Y que ese modelo de gestión supone, ¿no? Definir secuencias, definir actores, su relacionamiento, roles, determinados objetivos, determinadas metas, determinados plazos, no, no es lo mismo un proceso de autoconstrucción asistida que un proceso tal vez donde uno pueda tercerizar algún, alguna etapa, del proceso de producción habitacional, ¿no? Como así también las fuentes y los circuitos de recursos tipo, ¿no? El video mencionaba muchísimo esto de hacer también, de integrar dentro del diseño de la elección tecnológica el aporte de los recursos y de las capacidades del, de los pobladores, ¿no? Entonces, esta estructura integral de abordaje, concebida desde CEBE desde como modelo de gestión, ¿no? Es lo que nos garantiza que, la tecnología, los proyectos, ¿no? los programas respondan a esos propósitos o esa forma de actuar ¿no? desde la cual nos posicionamos. Particularmente desde SEBE lo hacemos desde un enfoque integral del hábitat ¿sí? y desde un enfoque participativo y multiactoral. ¿no? Nunca entendemos eh, que, aún eh, con la clara conciencia de la necesidad de la asistencia técnica, ¿no? es una asistencia técnica vertical ¿no? o impuesta, sino que es una asistencia que acompaña los procesos de producción social del hábitat, que rescate esas capacidades, esas potencialidades, y que brinda el soporte que puede dar desde lo que uno sabe hacer, ¿no? ¿Cómo trabajamos este, esta segunda beta, digamos, vinculada no ya a, lo, a, los, eh, a las tecnologías constructivas, sino básicamente al desarrollo y a eh, la transferencia de... Eh, tecnologías de gestión. Lo hacemos a través de distintas modalidades de fortalecimiento de los actores locales. Desde un, actividades muy básicas de difusión masiva para dar a conocer alternativas, ¿no? eh, opciones de animación local, donde intentamos motivar alianzas y vinculación entre actores en torno a esta concepción integral y participativa y multiactoral del hábitat, ¿no? con instancias de capacitación básica, a organizaciones, a equipos técnicos, para compartir con ellos conocimientos, ¿no? eh, y alentar tal vez equipos o eh, grupos que recién se inician en, eh, en la lucha por, por el hábitat. Eh, avanzamos con entrenamientos específicos ¿no? para capacitar... Eh, particularmente en la formulación y el inicio de proyectos, inclusive en el acompañamiento de esos proyectos y también con asesoramientos puntuales, muchas veces muy especializados, ¿no? eh, para apoyar a Doc de manera eh, particular y explícita, no, a las tareas que conlleva cada etapa en distintos proyectos particulares. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Eh, Particularmente trabajamos en torno a, a programas de apoyo a la gestión y a la gestión local, ¿no? con un fuerte trabajo con equipos, equipos locales y con organizaciones locales, donde se capacitan equipos técnicos eh, involucrados en la temática habitacional, también se elaboran eh, o se acompaña en la elaboración eh, de informes integrales de la situación habitacional, el reconocimiento, integral, acabado, completo de necesidades y capacidades, tal vez es el primer paso, ¿no? la primera tecnología, el primer instrumento que uno necesita también desarrollar junto con los equipos y los, y los pobladores para que después las respuestas sean adecuadas. No hay mejor, perdón, no hay peor solución que aquella que se da al problema eh, equivocado, ¿no? Eh, entonces esos, esos informes integrales sirven de insumo y guía para... Eh, las acciones después de realizar junto con, con los actores locales, ¿no? Junto con ellos se diseñan propuestas de abordaje y de acción integral, ¿no? Y se les facilita la posibilidad de ejecución, ¿no? Acercándolos muchas veces a fuentes de recursos, ¿no? Para poder llevarlas adelante. Y junto con ellos también se transfieren herramientas de gestión, también tecnológicas, como mencionaba Aurelio, técnico-constructivas, ¿no? Que acompañan procesos eh, de implementación de políticas y programas habitacionales que tienen otra característica, otro modo, ¿no? Ahí hay un objetivo también de incidencia fuerte, que es a partir de estos desarrollos tecnológicos constructivos y también de tecnologías de gestión, poner a disposición y mostrar que otro modo de producir... Eh, política habitacional pública, es posible. Eh, de esta manera, eh, entendemos que la producción tecnológica, tanto constructiva como de gestión, tiene que formar parte de estrategias públicas de desarrollo local, tienen que ser de carácter participativo y democrático, y obviamente tienen que facilitar una distribución más igualitaria del hábitat. Y por ende, entendemos que la vivienda, ¿no? la provisión de la vivienda nueva acabada, es una de las tantas opciones ¿no? que podemos acercar. El abanico de opciones es... es eh, es mucho más alto. Eh, utilizamos diversas, inclusive, técnicas, instrumentos y herramientas, siempre son trabajos colectivos, siempre son trabajos de, como ustedes pueden visualizar en las fotos, con múltiples actores participando, eligiendo tecnologías, tanto constructivas como eh, adaptando tecnologías de gestión, con una serie de diversa de manuales, publicaciones, cartillas, espacios de discusión y de reflexión como congresos, o... Eh, jornadas de socialización y de concientización sobre temáticas eh, puntuales. ¿no? De esta manera entendemos que desde la concepción de modelo de gestión integral y participativo, tecnologías constructivas y tecnologías de gestión forman parte de, eh, de lo que podemos facilitar y de lo que venimos acercando ¿no? para que los procesos de producción del hábitat en nuestro país y también en la región puedan... ...mejorar, puedan crecer, puedan potenciarse y mostrar así que otra forma de producir hábitat es posible. Bueno, por último eh, dejamos dos reflexiones finales de material producido eh, por nosotros mismos, en este caso por Daniela... ...es que es esta, esta idea de que la gestión del hábitat y sus tecnologías constituyen claras oportunidades para una innovación política nuevos abordajes, nuevas formas de participación y nuevas relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Espacios favorables para provocar e institucionalizar cambios en los modelos de gestión de las políticas sociales vigentes. A veces los gobiernos en determinada etapa eh, lanzan operatorias eh, que no encuentran rápidamente capacidades técnicas en la comunidad y en los equipos de asistencia técnica, por lo cual eso muchas veces nos ha llevado a tener que eh, preparar un poco eh, esta información eh, capacitación de manera de que esto puedan rápidamente ser implementado y como dijimos en una diapositiva anterior en los distintos niveles eh, finalmente superar estos modos tradicionales de concebir políticas sociales que están basados en la homogeneidad que todo el mundo tiene la misma voz el mismo voto el mismo poder eh, y eso no es así entonces está en la esencia, en el ADN de nuestros instrumentos metodológicos, la posibilidad del reconocimiento y, y, y empoderamiento de aquellos sectores que a través de los instrumentos tecnológicos pueden mejorar su posibilidad de participar. Esto es muy importante porque a veces eh, una mirada excesivamente rápida sobre los aspectos instrumentales puede pensarse que, este, carecen de esto, pero realmente hay una gran diferencia cuando uno, estos cambios, los está buscando o colaborando a través de los instrumentos, que sin ellos. ¿no? Eh, y para terminar, bueno, agradecer la invitación, agradecer la participación, y mencionar que hemos puesto a disposición de los que, de los que participan en el... En este espacio formativo, eh, dos videos institucionales, uno vinculado al, a un programa que hemos llevado adelante eh, a nivel nacional con el Ministerio de Desarrollo Social Argentina, que es, eh, que es el programa que Ellas Hacen, donde se puede mostrar en escala cómo eh, algunos sistemas eh, constructivos favorecen, inclusive, fuertes procesos de inclusión eh, social y laboral. También un, un video eh, sobre gestión integral del hábitat y cómo los instrumentos de gestión acompañan los procesos eh, locales y municipales de, eh, de definición de políticas habitacionales. Dos textos, ¿m? tal vez de corte más académico y reflexivo, que también pueden servir de insumo para, para quienes estén eh, interesados en el tema. Y después dos accesos a nuestra página web, de hecho es del líder eh, circulación y consulta a la web, pero hemos sugerido dos links particulares donde aquellos que estén interesados puedan entonces eh, profundizar acerca de las propuestas tecnológicas y los sistemas tecnológicos constructivos específicos o las tecnologías de gestión específicos que por una cuestión de tiempo no hemos podido compartir en esto en esta media hora. Así que agradecerles, están nuestros datos, nuestro contacto de SEDE y nuestros correos personales para que aquellos que Estén interesados, bueno, estamos a disposición y quedamos entonces después abiertos a las preguntas que surjan después de las exposiciones de los, de los demás compañeros. Muchísimas gracias, eh, tanto a Daniela como a Aurelio. Eh, los ponentes efectivamente han mandado todos los materiales que se acaban de listar y ya eh, mi colega Denise ah, los ha enviado, los ha compartido con las personas que están tomando este curso. Eh, entonces están a su disposición y mandaremos eh, eventualmente materiales de los ponentes que van a hablar en este momento, eh, apenas nos los hagan llegar. Bueno, normalmente hacemos las preguntas en ese momento eh, para el primer bloque, pero también me parece bien la posibilidad que eh, empiecen Isadora y luego Rodolfo y quizás recojamos todas las preguntas al final como para que realmente también se pueda dialogar entre las ponencias. Entonces si no hay nadie que se tiene que retirar y que quisiera hacer una pregunta en este momento a Aurelio y a Daniela, pasaríamos si me lo quieren poner aquí en el chat, me avisan, si quieren hacer una pregunta eventualmente si se tienen que retirar antes del fin de, de esta sesión y pasaríamos entonces si no es así la palabra a isadora hastings de cooperación comunitaria un miembro joven de de jic eh, muchas gracias isadora y simplemente un anuncio para patricia si por favor puede poner su apellido para reconocer con qué patricia estamos hablando porque hay varias inscritas muchas gracias Isadora entonces adelante Gracias Silvia y buenos días a todos, tardes para otros. Eh, bueno, pues voy a comenzar compartiendo una presentación. Bueno, como dice Silvia, eh, soy Isadora Hastings de Cooperación Comunitaria. Y bueno, nosotros trabajamos con comunidades rurales, en México, principalmente, eh, y, bueno, trabajamos eh, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de estas comunidades, así como la disminución de la vulnerabilidad. Eh, lo hacemos en cuatro distintas dimensiones, ¿no? de manera integral, en lo territorial ambiental, en lo constructivo, en lo productivo y en lo sociocultural. Esto lo hacemos recuperando saberes tradicionales de lo que normalmente son culturas originarias de México para que con tecnología adaptada eh, se mejoren estos procesos tanto productivos como constructivos y mejorar con ello, como decía, la calidad de vida, disminuir la vulnerabilidad con el fin de que las comunidades sean, recuperen su, su autosuficiencia y en algún momento generen autonomía. Eh, les voy a platicar un poco sobre el proyecto que hicimos de reconstrucción en la montaña de Guerrero, y a partir de ello comentaré más a fondo las... Eh, cómo la vivienda de adobe, a través de un análisis integral, pues, logramos mejorar la, la tecnología, ¿no? Y que esto, pues, lo hemos, lo hemos hecho y estamos haciendo también con otras comunidades originarias. En el caso de Guerrero, de la montaña de Guerrero, al sur de México, eh, después de dos huracanes, eh, Ingrid y Manuel, huracanes intensos que abatieron los... 12 de 19 municipios que conforman la montaña de Guerrero. Hicimos un análisis, la, la gente primero nos pidió eh, que apoyáramos la reconstrucción de las viviendas. Hay que decir que todavía son en su gran mayoría de adobe y muchas de ellas habían sido afectadas por los fuertes huracanes. Sin embargo, nos dimos a la tarea de comenzar primero con un análisis territorial debido a la alta propensión de la tierra a deslavarse. Entonces, comenzamos primero con un análisis de, de, eh, de riesgo por deslave, posteriormente eh, una cuestión de reforestación debido a que la deforestación es la principal causa de dichos deslaves, Posteriormente reactivamos las actividades productivas, principalmente maíz y café en la región, ya que la gente estaba usando, eh, bueno y sigue usando eh, agroquímicos, lo cual también erosiona la tierra y eh, hace una, eh, igualmente, eh, digamos que aún la propensión de, de eslaves posteriormente y mientras tanto analizamos la vivienda porque hay que decir que la zona de la montaña de Guerrero es de las zonas sísmicas más altas del país, está en la zona D, por lo que había que, eh, que analizar la cuestión sísmica y de vientos fuertes, entonces mientras tanto se analizó la vivienda para después proponer un, una vivienda resistente a sismos y vientos, que contempla también baños secos que contribuye su producto al cultivo, a los cultivos locales y también estufas ahorradoras de leña que disminuyen la deforestación y eh, pues teniendo una repercusión en la disminución de deslaves a largo plazo. Todo esto obviamente en un trabajo conjunto con la población, donde nosotros aprendemos primero de los procesos productivos constructivos para después poder adicionar esta tecnología de las que les hablaba. Eh, me gustaría comentar sobre la cuestión de la vivienda. Antes de hacer este, digamos, análisis técnico para, para reforzar la vivienda, me gustaría comentarles por todo el proceso que pasamos para llegar a esto. Y, bueno, pues la vivienda en un contexto social, cultural, económico, ecológico y técnico, ¿no? Como comentaba hace rato Daniela y Aurelio. Eh, en la cuestión social, bueno, lo que percibimos primero, se analizaron los modos de vida, obviamente pues son eh, como en zonas rurales y en zonas periféricas de las ciudades, las familias suelen ser extensas viviendo en un mismo solar, eh, eh, y bueno, que comparten los espacios semipúblicos y tiene una, cada, una, cada familia nuclear tiene su espacio privado. La, eh, lo, que con, lo que pudimos percibir con la cuestión y su relación ya con el adobe como un material local eh, que por un lado da una identidad, pero que actualmente lo consideran como un material precario, un material de pobres... Y después de los eventos naturales, tanto sísmicos como huracanes, lo perciben como, como una, con poca resistencia ante estos eventos. Entonces hay, obviamente, hay, hay en esto todo un, eh, un deseo por cambiar a materiales industrializados que en su percepción eh, son eh, eh, generan un progreso para ellos y tienen más resistencia. Entonces, bueno, este era un, un primer problema a tratar también eh, para la reconstrucción. En la cuestión cultural, la, obviamente la identidad, porque sí sigue siendo un elemento en el que siguen compartiendo las comunidades, así como los saberes constructivos alrededor de este material. Han generado durante muchos siglos un... Eh, sistema constructivo que responde a los materiales locales y el cual también se adapta al clima y se adapta al contexto. Entonces, de ahí también nuestro interés por recuperar esta, este sistema constructivo y estos materiales. Eh, perdón, ya me fui, yo quería cambiar y enseñarles un poco. Bueno, estas son las viviendas, también percibimos en el análisis eh, que hicimos, que la vivienda más, eh, digamos que tenían más años de construidas en las localidades de la montaña, eh, estaban en mejores condiciones que aquellas que se han construido eh, de pocos años para acá. Eh, entonces, bueno, nos dimos a la tarea de hacer todo un análisis sobre la vivienda local, ver el uso de los espacios que tienen las poblaciones y hacer todo un análisis de fallas y causas de los daños de estas, de estas viviendas. Y así encontramos que había omisiones en la técnica constructiva, así como también eh, pues algunos elementos que no estaban ayudando tanto al deterioro de muros como eh, también a que los techos se levantaban con los vientos fuertes. Fue así que recuperamos ciertos elementos como cimentación y, y sobrecimiento de piedra, pero también adicionamos algunos elementos que consideramos tenían bajo costo y que, se po y que podían ser adaptados fácilmente, adoptados por la, por la población, como contrafuertes, como eh, elementos horizontales de refuerzo, así como un correcto ancla anclaje de los muros a los techos. Eh, hemos hecho con esto también modelos antisísmicos, ¿no? El ingeniero Gerson Huerta se ha encargado de hacer toda la parte de ingeniería, es decir, de analizar primero todo el contexto eh, de los eventos naturales que eh, erosionan y, y evidentemente debilitan las estructuras o amenazan las estructuras y con ello, eh, pues, reforzarlo de tal manera que sirva y... y y tenga más resistencia a estos, a, a estos eventos naturales. En la parte de la, de la vivienda al interior, pues también se mejoró con aislamientos, tanto en techos como en pisos, puesto que ya no tienen otro tipo de cubierta más que la lámina de metal o lámina de cartón. Entonces, para mejorar la temperatura al interior tomamos estas decisiones para mejorar también la acústica y... Adherir eh, pintura blanca de cal que pueden hacer en la zona para mejorar la iluminación interna también. Otra cuestión importante, eh, después de que se hizo toda esta propuesta de reforzamiento para una vivienda más segura y de mejoramiento de la habitabilidad, fue también la cuestión de costos económicos y costos ecológicos. Hoy en día eh, no podemos solo ya hablar de costos económicos, consideramos en cooperación eh, comunitaria fundamental también eh, considerar al medio ambiente siempre y como un aspecto fundamental. Entonces hicimos un ejercicio para eh, hacer un, bueno, el, eh, para analizar el modelo de vivienda de adobe reforzada y hacer también un análisis con una misma vivienda, pero de eh, bueno, bloque block y losa de concreto, ¿no? Entonces, lo que hicimos eh, fue tanto en costo como medir también el traslado de materiales y las emisiones de CO2 que causa este traslado. Hay que decir que las tiendas de materiales están a dos horas de las comunidades o 80 kilómetros, pero por la mala condición de los caminos eh, implican dos horas de traslado. En cuanto al costo, bueno, pues vemos un, eh, que es 151% más económico construir en adobe. Hay que decir que en estas comunidades, ¿no? Donde los materiales industrializados se encuentran lejos. Y del mismo modo, eh, implica también que eh, las emisiones de CO2 son 64% menores en la vivienda de adobe también. Este 64% es sin analizar el CO2, del proceso productivo de ambos materiales, es decir, del adobe y del bloc de concreto, ¿no? De la lámina y una losa de concreto, que es alrededor de 200% menos, digamos, contaminante construir el, el, la vivienda de adobe que estamos proponiendo. Y bueno, eh, con esto regresaríamos a la cuestión social para resolver la percepción de la población eh, sobre el adobe y, eh, y que, bueno, que no eh, hagan como este cambio otra vez a la, a la construcción de viviendas de... De blog de concreto que no se adapta al clima ni a las condiciones naturales de la zona y también culturales. ¿no? Entonces, para ello, hacemos procesos de sensibilización con la población para informarles eh, sobre estas ventajas, desventajas del adobe y que ellos puedan tomar las decisiones y también procesos de formación con las poblaciones tanto eh, a maestros eh, albañiles o a gente que está involucrada en la construcción así como de promotores locales con el fin de que ellos sigan, eh, retomen estas técnicas y sigan difundiéndolas dentro de la población, ¿no? Para que, pues, eh, eh, sea un proceso constructivo sustentable. Y bueno, pues, todo, todo esto eh, ha sido parte también de una reflexión que va mucho más allá y que se relaciona con el sistema económico que estamos viviendo, eh, porque ciertamente en México hay una gran diversidad biocultural, que ha permitido durante años generar un sinnúmero de procesos constructivos, de sistemas constructivos a partir de materiales locales y a partir de toda esta generación de conocimiento y que se está perdiendo rápidamente y por el, el sistema económico que estamos viviendo hoy en día, donde se, hay... hay eh, Digamos que para ser más eficientes lo que sucede es disminuir costos, así como se, eh, sintetizar los procesos, pues esto propicia la homogenización y la homogenización la vemos también en los sistemas constructivos, en los materiales y bueno, este es solo un ejemplo de muchos otros que brotan no solo en México, sino en toda Latinoamérica, donde pues impera eh, efectivamente reducir costos y ser, producir más rápido y producir más cantidad sin considerar ni el medio ambiente, ni las culturas locales, ni todo el conocimiento que se ha generado con años, ¿no? Y el conocimiento eh, que se ha generado con años no es simplemente rescatarlo por una cuestión nostálgica, sino porque hay una sabiduría de la relación del humano con su medio ambiente, con la naturaleza, que eh, pues ante el, los momentos que vivimos como un cambio climático, eh, pues lo que se sugiere es que esa relación sea más estrecha para entender los cambios que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, con esto creo que, no sé cómo voy de tiempo, pero con esto terminaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias Isadora. Tenías otros, bueno, vas muy bien, digamos que te había dado otros <risa> minutitos, pero muchísimas gracias también por respetar el tiempo. Bueno, y la cooperación comunitaria acaba también de ganar un premio importante que reconoce su trabajo también en temas medioambientales. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Isadora viajó hasta África para recibirlo. Entonces, muchas felicidades también a esta joven organización miembro de GIC. Bueno, gracias. perdón, antes de darle la palabra a Rodolfo, hay algunas personas que dicen que no están recibiendo las ponencias eh, que estamos mandando cada semana. Yo creo que siempre he avisado que semanalmente mandamos lo que los ponentes eh, nos envían y las grabaciones de las reuniones previas. Entonces, si no están recibiendo esta información, le pedimos el favor de revisar su spam y si no, de mandarnos un correo alterno. Ahora mi colega Denise va a poner aquí los links donde pueden encontrar la información que hemos estado subiendo, tanto a YouTube como a ISU, eh, para, eh, bueno, YouTube obviamente videos y ISU los materiales. Pedimos entonces también a Isadora y a Rodolfo de compartirnos sus presentaciones para poderlas enviar. Entonces, bueno, ahora doy la palabra a Rodolfo Schwartz. Eh, me equivoqué en la organización a la que pertenece, él es arquitecto, en realidad, del Centro de Vivienda del Chaco, Cevipo, y la otra organización que mencioné, es una organización con la cual colabora, entiendo. Entonces, Rodolfo, eh, no habíamos tenido el placer de conocernos. Eh, es una sugerencia, su participación de María Nenet, que es co-coordinadora de este eh, taller. Un gusto, eh, Rodolfo, que hayas aceptado participar en este webinar, y entonces te doy la palabra por, para los próximos 15 minutos. Gracias, Rodolfo. Y si. Y puedes, Isadora, eh, quitar tu, digamos, PowerPoint. Ahora eh, vamos a dar pie a la presentación de Rodolfo, o quizás esta es la... Ya, adelante. ¿Estamos? Sí, estamos, te escuchamos bien. Eh, sale sale en la pantalla, porque estoy viendo yo en la pantalla lo de Isadora. Sí, es lo que comentaba, ahora veo si logro yo quitarlo. Es que, según yo, ya quité video, pero no, no sé cómo quitarla. Ya, ahí, está. ya. Gracias. gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, Rodolfo, adelante. Bueno, eh, un gusto compartir con ustedes el curso, muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy Argentina, de la provincia del Chaco, Celipo. Eh, de Voy a ver si lo tuve desde hace tres horas como para compartirlo y ahora no lo veo. Este, a ver... ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Eh, bien. Eh, el tema que quería abordar es la gestión, la ciencia y la técnica en manos del pueblo. Eh, con, con cuatro subpuntos, donde me voy a pensar, concentrar en el último, uno es el abordaje integral del problema del hábitat, el segundo el protagonismo popular en la gestión, el tercero los sistemas constructivos y tecnología apropiada para un problema masivo, y por último la ciencia y la técnica en manos del pueblo, el sistema interactivo casa parte, que trataría de ser una demostración, esperemos que, que salga bien. Voy a hacer muy rápido la primera parte, pero como somos de distintos países, para que se tenga un panorama de las condiciones en que estamos trabajando. Estamos en la Argentina, en la provincia del Chaco, esa es la ubicación geográfica tanto de la Argentina como de nuestra provincia, norte de la Argentina. Y estamos trabajando con organizaciones urbanas y rurales, como la corriente clasista y combativa la Federación Nacional Campesina, la Unión Campesina, el Movimiento Nacional Originarios en Lucha, que une a Enia, Huichí y Mocoví o Mocoit. Eh, esos colores que estaban en los nombres son los colores de las puntuaciones en el mapa del chaco donde estamos trabajando. La zona que está en el círculo es la zona del impenetrable, acá hay una imagen de lo que es el impenetrable, que llega hasta, hasta Bolivia, eh, oeste de, de Paraguay, eh, parte de Formosa. Eh, es la zona más pobre de la Argentina donde habitan fundamentalmente eh, originarios huichis, que son parte de las organizaciones que mencioné. Eh, entendemos que las condiciones del hábitat de un pueblo son la expresión territorial del poder de las clases dominantes y de la lucha de clases. Por lo tanto, en primer lugar es un problema político, así lo entienden estas organizaciones, que están muy organizadas, eh, son muy numerosas y han sido protagonistas de grandes movilizaciones en defensa de sus intereses y de crear las condiciones para eh, lograr eh, propuestas alternativas a las propuestas oficiales. Voy a pasar rápidamente algunas imágenes de las condiciones de vida y de trabajo. Ese es un arado de Mancera, entrado en 1952, solo fue reemplazado por algunos tractores que vamos a ver más adelante, producto de esas movilizaciones y esas luchas, en un programa integral que tiene que ver con eh, la producción en el campo, eh, la, la provisión del agua potable para poder vivir y las condiciones dignas, como vamos a ver, que no lo son. Se ven distintas tecnologías con un mismo criterio que es la estructura puntual, techo de paja en el anterior, teja de palma espinillo en este caso, la forma de cocción, con los fogones afuera. La provisión de agua, que es un drama muy grande, ha habido grandes luchas para solo la provisión de agua, y han sido reprimidas. Eh, acá se ven en los círculos eh, una de las cosas más avanzadas, el techo de chapa, una canaleta precaria, y la posibilidad de, de almacenarla. También se ve cómo se recogen ríos y lagunas, en el círculo se ve la propiedad que tiene el agua que van a consumir, y una eh, muy vieja... Eh, bomba de agua de Napa, las letrinas eh, precarias, se ve en imagen eh, lo que significa la eliminación de estas condiciones, la proliferación de enfermedades parasitarias, efectos contagiosas, tuberculosis, mal de chagas, eso que se ve en el círculo de que son parásitos. Eh, como dije anteriormente, eh, se ve como un tema integral de producción agraria e es simplemente un gráfico donde el A sería la producción agraria en sus distintas características, los derivados de ella y la posibilidad de, la, de elaborarla en sus lugares, en el caso el tema de los obrajes, la posibilidad de la madera para la vivienda, para los muebles, para la carpintería, la viruta y el acerrín para las ladrillerías y, y la pro, el, el aprovechamiento integral de cada uno de estos elementos para poder hacer un hábitat en condiciones de ser habitable, de una forma sustentable. Entendemos que hay una, un tema fundamental, por lo menos en nuestra experiencia, que es que las luchas populares como gestión han sido las que han permitido eh, concretar las eh, alternativas que muchas veces, por muchos años, esos conceptos fueron parte de una biblioteca. Eh, cuando fueron eh, parte de esas luchas en casos multitudinarias, eh, voy a pasar algunas imágenes de algunas marchas como la anterior de cinco días, 2.500 personas para acampar 34 días en la plaza central, o de unidad con otros sectores como sindicales también en reclamos eh, frente a casa de gobierno, de los pueblos originarios por sus necesidades por tierra y territorio. Esta es la marcha que decía anteriormente, se caminaron durante cinco días Esta es una de las últimas más importantes, se llamó la marcha de es muy importante porque unió a los CON con los huichí, los criollos, eh, diciendo no a los árabes porque esos territorios querían ser arrendados, a árabes sauditas. Se impidió que eso sea así, se logró un acuerdo muy importante, y seis días después de, de, de ese importante acuerdo, en un accidente que nosotros, fue caratulado como accidente, pero entendemos que fue, eh, un atentado que terminó con la vida con el principal dirigente, Mártires López, el principal dirigente de las organizaciones campesinas. El tema territorial es una cosa que ha surgido en la Argentina como aparición pública en los últimos meses con la desaparición de, de Santiago Maldonado en el sur, en Chubut, mostrando la situación de los pueblos originarios de la Patagonia eh, y, la, y la disputa, como lo dicen los propios diarios, eh, como la nación, de 8 millones de hectáreas de pueblos originarios y seis mil y conflictos. La lucha por que la reserva grande de 320.000 mil hectáreas en el Chaco no fuera para los amigos del gobierno, sino fuera para los pueblos originarios. La organización de una marcha multisectorial de las economías regionales, porque el Chaco depende eh, del algodón, que es la economía regional, que al abrir las importaciones eh, eh, está en una situación de quiebra. Eh, se organizó una marcha a la Plaza de Mayo, eh, muy importante, eh, se ven los contingentes de estas organizaciones de el Obelico al Fondo. Estas son eh, las personas que van a ver eh, en, la, en lo que vamos a desarrollar, eh, no solo que gestionan con su movilización y su protagonismo, sino que proponen alternativas donde los técnicos debemos estar junto a ellos en la elaboración y acompañando cada uno de estos reclamos porque es parte de las necesidades del pueblo. Estas son las reuniones que han surgido producto de esas movilizaciones con el, los gobiernos de turno, con los municipios, con los institutos de vivienda, con las distintas reparticiones públicas. Y esta es la última, de la, de la marcha del año pasado de las economías regionales, con el gobierno eh, provincial. Eh, y podemos ver eh, los logros de estos años, y voy a concentrar en el último, que es lo que nos permite habilitar a la experiencia que estamos desarrollando en la lucha por la tierra, la titularización de tierras, conseguir herramientas que cambian el arado de mancera por la posibilidad de trabajarla de otra manera, ahí se ven celebrando estas circunstancias, haber producido nuevamente algodón después de 20 años, producir para el alto consumo, la comercialización, hace dos meses se, ha iniciado, se hizo la cosecha de 8 hectáreas de un semillero comunitario, del cual se pueden sacar semillas para 800 hectáreas, las ladrillerías, el acerrado de estructuras eh, para la estructura de vivienda que vamos a ver a, a continuación, los bloques, la capacitación de hombres y mujeres, y la provisión de agua potable en paz a las condiciones que anteriormente mostraba. Y como dicen las organizaciones, todos lo conseguimos con lucha y seguiremos luchando, y es la condición que ha creado las posibilidades que hagamos la experiencia como la que vamos a contar. Eh, se logró una unidad ejecutiva provincial, provincial de soluciones habitacionales porque el gobierno nacional ha hecho desaparecer eh, la construcción, las construcciones sociales que se venían desarrollando y eh, con la lucha se logró que, eh, lo que es rojo, son los organismos que pueden a la unidad ejecutora los fondos necesarios, los recursos necesarios que no siempre son económicos, para la posibilidad de ejecutar soluciones habitacionales que no son necesariamente viviendas, sino las distintas alternativas que hay desde un servicio de techo, a un servicio de techo con núcleo húmedo, a la posibilidad de una vivienda completa, a una posibilidad de una vivienda que tenga más techo o más completamiento. Para eso hemos desarrollado un sistema constructivo, porque entendemos que es un problema masivo y que requiere un tipo de respuesta de este, de este tipo, eh, abierto con tecnologías apropiadas las modalidades constructivas autóctonas eh, eh, de la zona. O sea, levantar primero las estructuras, eh, hacer el techo con los elementos que se tienen y cerrar también con los elementos que se tienen eh, en la zona, como se, también se, se, se contó en alguna de las experiencias anteriores. Lo que hemos hecho es eh, sistematizar y estandarizar los elementos darle las dimensiones correspondientes de un sistema modular abierto. Y abierto no solo en la posibilidad de crecer en todos los sentidos, sino también que cada eh, uno de, de los rubros componentes del mismo pueda ser construido por distintos materiales alternativos que son los que puedan existir en la zona o los que eh, se creen las mejores condiciones para acceder a ellos. Lo eh, eh, eh, punto amarillo, son algunas de las experiencias que se han realizado, y después al final vamos a mostrar algunas. Y, y por último, la ciencia y la técnica en manos del pueblo, que quiere decir a nuestro entender que eh, el protagonismo eh, y la participación eh, no es solo en una, en una parte del proceso, sino desde la generación, eh, eh, desde el inicio de la posibilidad de tener los recursos necesarios, de poder eh, imponer propuestas diferentes a las oficiales que son repetitivas y no contemplan los modos de vida y las características de los usuarios, y que ellos mismos puedan manejar las herramientas técnicas que nosotros podamos elaborar para que ellos puedan y controlar la producción y sus diseños. Hemos hecho manuales de capacitación. Estas son las mesas técnicas que hemos ido formando, estas son las más alejadas de resistencia, 680 kilómetros de resistencia a la capital, que son a Wi-Fi, se ven los gráficos de comunicación, de las reuniones que se hacen, hasta la posibilidad de que ellos eh, con ello con las computadoras. Eh, hemos pasado después de 20 años de intentar eh, unir maquetas virtuales y planillas Excel a un sistema interactivo tecnológico, constructivo, de diseño cómputo, que presupuesto que llamamos casa aparte, que puede ser operado, por cada una de, de estas personas que se han visto en estas movilizaciones, aún en el medio del impenetrable si cuentan con una, con una notebook, y vamos a tratar de ver si ¿sí? eh, lo podemos soportar. Eh, es un software que hemos elaborado, eh, tenemos que ubicar cuáles son las zonas donde vamos a trabajar, por ejemplo, en la zona más alejada, la zona Wichi, porque eh, están cargados con los precios... Eh, de esa zona los materiales. Acá se ven cuáles son las alternativas de materiales eh, usados para cada uno de, lo, de los rubros. Se han visto viviendas urbanas, suburbanas o rurales porque tienen distinto tipo de eh, posibilidad de acceder a determinado equipamiento que son parte del sistema. No sé si se ve acá abajo, acá en el caso mío lo tengo tapado eh, pero se ve eh, los precios no se ve, creo, Rodolfo. Perdón, creo que no se ve. ¿No se ve? Eh, no. Eh, hay un cuadro negro. Eh, no, no sé cómo hacer para sacar algo que está acá. Ahí, está. Eh, ahí sería. Eh, entonces, eh, esta es una maqueta virtual que está vinculada a la planilla Excel y cada el elemento que se pone acá o se saca repercute en lo que es el cómputo y presupuesto de los materiales y el valor de la mano de obra que se compone en las planillas iniciales. Vamos a hacer una demostración este, eh, tentativa. Ahí se ven los precios que, que se van teniendo, lo que se va planteando. Esto puede ser, vamos... No creo que otro. sigue sigue ¿Qué? el mismo problema, creo, no se ve. ¿No se ve? No. ¿No se ve el precio abajo? No se ve una espera, eh, que amplío aquí, a ver si. No se se ve solo una escrita que una parte de la imagen se ve o no? Excel y luego mostrar operatividad. Me escucho muy cortado. Bueno, lo importante es que concepto, se ve por lo menos que a ver si Creo que la pantalla, en la pantalla se ve muy poquito. O sea, casi no logramos entender la información que está en este momento. Como que se trabó, dice, en la pantalla. Por eso, si quieres, no te preocupes, aun cuando es unos minutos más para cerrar y abrir de nuevo. ¿Ahí? No. Ahora, sí, gracias. Sí, pero ahora estamos afuera. Eh, estamos acá. ¿Ahí ¿Puede ser? ¿Puede ser? Aquí dice maquetas virtuales a la planilla Excel. Sí, debe ser el que tenía antes una, un cuadro negro encima, casa partes, dice el Sistema Interactivo Tecnológico Constructivo. ¿No, no, no se ve la imagen que, que están mostrando? No, solo se ve la escrita. ¿Ahí no se ve? No, seguimos con la escrita de antes. Dice, favor, alejar esta ventana de la... ¿No se vio nada de, la, de lo que estuve mostrando? Sí, hasta ahora sí. En este momento parece como que se congeló o algo pasó, entonces tenemos solo la, la imagen de, de una parte del PowerPoint que dice de las maquetas virtuales y las planillas Excel. No sé si... No sé qué será esto. Pero todo lo otro se vio. Y, la, la, y lo que yo estoy construyendo en este momento no se ve. No. ¿Qué es lo que está pasando? No se ve el video. No, estoy estoy interactuando con el, el diseñando tampoco. Mientras, mientras no. no, no se ve que estés interactuando. ¿A ver? ¿Ahora? ahora. Ahora estamos, sí. Ahora sí vemos ve? una imagen que se mueve y un precio, sí. Bien. Volvamos no, eh, pues para atrás. Antes no se vio nada. No se vio nada. Hola. De estas imágenes, creo que no, debe ser bueno, la primera. Bueno, eh, avísame, no. Si no, avísame si no se ve, vamos a hacer una demostración. Ahí va cambiando sí, el precio. Ahí se ve, por ejemplo, que deciden, en función del monto, que ¿Sí? han conseguido, o la disponibilidad de recursos que tienen, van decidiendo eh, qué tipo de diseño eh, quieren hacer. Cuando decimos eh, las cubiertas, bueno, eso puede ser un servicio de techo. Pero puede ser también la posibilidad de cierre. Ahí el precio va cambiando en función al cómputo el presupuesto de los elementos que se han plantado. Eh, en este por ejemplo se puede decir que va a ir una ventana. Y en esta otra, eh, que va a ir otra ventana. ¿Ve? ¿Se sí, va se ve perfectamente. sí Sí, sí, ¿Ve? ahora sí. Vamos a hacer de lo menor a, a lo mayor. Esta posibilidad, eh, vamos a ver lo que llamamos eh, núcleo húmedo, que lo vamos a hacer en esta zona, eh, donde eh, vamos a hacer un fogón a leña y un horno de barro. Se ven los costos de lo que está plantado y desde arriba, eh, si se quiere ver eh, los lo puede asignar para ver por transparencia lo que uno está diseñando. Uno de esos elementos va agregando eh, el precio en la zona en función de la estructura eh, de los precios que, que se han planteado. En el caso, por ejemplo, si van cisternas, eh, se pone uso de cisterna y se incorpora eh, la, la, la canaleta de cisterna y podría llegar hasta ahí. Pero se puede decir que eh, se pueden agregar más paredes y se van a cerrar estas dos paredes, que podría hacer eh, en el futuro el propio usuario, pero se pueden cerrar esas paredes y se pueden colocar eh, las puertas correspondientes. Puede ir a la derecha, puede ir a la izquierda, Bien, eh, o sea que cualquier eh, persona con estas instrucciones puede eh, diseñar y proyectar en función de los recursos que tiene su vivienda, eh, los materiales como en el caso ladrillo en vez de comprar, pueden ser fabricados por ellos mismos, por lo tanto pueden hacer mayor superficie y pueden decidir si completan más o menos su vivienda en función al monto que han conseguido colectivamente entre ellos y se organizan colectivamente para hacerlo. Eh, aparece la lista del precio de los materiales, mano de obra y los tiempos que han decidido ellos colectivamente asignarse, los gastos varios, el total de materiales, con la descripción del total de materiales, el presupuesto de la obra que puede ser eh, eh, abierto, en los rubros materiales, mano de obra y demás, materiales se puede abrir en cada uno de los rubros particulares y en cada uno de los sistemas. Entonces tenemos techos, se pueden ver los módulos y se pueden ver los, los tirantes que se pueden usar, los clavos, los machimbres y la cantidad de, eh, de clavos espiralados y, y, y tornillos y demás. Esta eh, es una posibilidad de que además se imprima eh, con los distintos puntos de vista que se tome la foto y se imprima con el listado de materiales que produjo este diseño que en este momento hay técnicos eh, wichi y Com que están operando eh, en la zona de Pampa del linto y la zona del impenetrable Wichy eh, manejando eh, esto que yo ahora estoy haciendo para ustedes eh, hacemos a, a, a ver Perdón, Rodolfo, es súper interesante, pero si sí puedes ir cerrando lo, lo para sea. luego dar las preguntas. Es las dos o tres minutos, tranquilamente, gracias. Bien, estas son las zonas donde estamos eh, trabajando con distintos tipos de, de programas. Eh, las fotos no son muy favorables, pero son las condiciones iniciales de vida y en viviendas suburbanas, les llamamos suburbanas, en realidad son urbanas, pero tienen una leña, como se ve acá y tienen el acceso al baño en forma indirecta porque vienen de usar letrina y no quieren que la puerta del baño abra internamente. La posibilidad de, una, de un rancho con galería al medio, y la reconstrucción de la galería al medio, que es un espacio necesario, el fogón a leña, la cisterna y el baño seco que reemplaza a las letrinas. Esta es una sucesión de construcciones medio de que se ve las condiciones de vida que tenían, Esos ladrillos los produjeron ellos mismos. Bueno, eh, entendemos que las, eh, las luchas eh, son fundamentales para crear las condiciones, eh, para mejorar las condiciones de vida, pero también para los cambios estructurales necesarios para terminar en Latinoamérica con la dependencia y el latifundio y crear mejores condiciones de vida que se merecen nuestro pueblo y los técnicos debemos contribuir a aportar eh, a esas luchas y además entendemos hacer parte de ellos porque también somos parte de, de ese pueblo. esta por ejemplo, es una propuesta concreta de un banner que fue parte de una lucha y que fue la primera que se concretó en el 2008 y se llamó Tierra, Techo y Trabajo, consigna que el Papa ha difundido desde el 2013. Esta es una imagen de la, del contraste de lo que vivían y lo que están viviendo, y este es el final de los chicos, como se ve todos descalzos, eh, con la alegría de entender que hay posibilidades de cambiar las condiciones difíciles en que viven, y eso es si se multiplican los esfuerzos y se unen para cambiar las injusticias que se viven. Eh, hasta ahí llegamos, muchas gracias. Muchísimas gracias Rodolfo, gracias a a los tres eh, grupos, digamos, de, de ponentes. Creo que se integran muy bien sus participaciones. Yo normalmente como moderadora no quito tiempo para hacer ningún tipo de, de resumen. Entonces voy a dar la palabra a las personas que quieran preguntar. Ya había alguna cosa en el chat. Normalmente damos pie a preguntas eh, directamente por parte de quien quiera tomar eh, la palabra, pero hay algunas personas que a veces no logran eh, por falta de micrófono. Entonces, María Elena Costa, aquí, ¿cómo estas tecnologías propuestas están reconocidas o cumplen la normativa, los parámetros jurídicos de los lugares en donde se implementan? Esta es una pregunta para la, los tres. Entonces, si quieren empezar a contestar eh, del CEBE y luego Isadora, y vamos a Rodolfo mientras se preparen otras eh, preguntas. Eh, La tienen aquí en el chat. Eh, bueno, en el caso CEBE, seguro. Eh, nosotros, eh, todo lo que se hace en programas de vivienda, que son con fondos públicos, y, y los fondos públicos, eh, tienen exigencias de, de normas que hay que cumplirlas. Por lo tanto, para nosotros, todas las tecnologías implican un costo bastante alto de aprobación, por un lado, de derechos de autor, de patentes, modelos de utilidad, y luego el Ministerio de la Vivienda exige certificados de aprobación, de resistencia, de fuego, de impacto, y todos esos ensayos hay que hacerlos y sostenerlos a partir de los proyectos, ¿no? La verdad que es bastante complicado ese paso, pero es insondayable. Sí, adelante. En el caso de cooperación comunitaria, bueno, nos enfrentamos también... Eh, al problema, bueno, por un lado, cuando construimos directamente con las comunidades, nosotros mismos, aunque no existen regulaciones, pues las ponemos y esto, eh, digamos que todas, eh, to toda la elaboración tecnológica que hacemos, contra sismos, vientos, etcétera, pues lleva mucho tiempo de análisis y adaptación. Y por el otro lado, cuando hemos eh, usado fondos de gobierno, los subsidios para la construcción, hay toda una reglamentación muy compleja sobre los distintos materiales, donde obviamente los materiales locales han perdido eh, lugar y se consideran como regulares o precarios eh, a favor de los materiales industrializados. Y esto pues, ha significado toda una... Eh, lucha eh, de algunas organizaciones para poder preservar esos materiales y ver de qué manera podemos eh, garantizar que el espacio, el poco espacio que tienen no se, no se ha quitado, ¿no? y, y bueno, pues estamos en esa cuestión, lo cual pues significa tiempo y esfuerzos adicionales. ¿Rodolfo? Tienes que abrir tu micrófono, Rodolfo, no te estamos escuchando. Creo que ahora ya, creo que ya te lo abrí. Sí, bueno, ya, adelante. Eh... En el caso nuestro han sido eh, viviendas financiadas por eh, la Nación y en el este último caso por la provincia. Eh, y, y tienen que ser presentadas todas las documentaciones correspondientes eh, aprobadas y hemos construido casi 300 eh, unidades eh, con estas características eh, que hemos expuesto. Muchas gracias. Hay otras eh, preguntas. Agradecen varias personas las, eh, las intervenciones, las presentaciones, pero no sé si hay eh, preguntas específicas que alguien más quiera hacer. Pues aquí hay una intervención más de María Elena Costa, que dice, gracias, seguro les toma mucho tiempo esos trámites que pueden agotar a la población y a las instituciones. No sé si quieren decir algo más sobre esto. Eh, luego Natalia dice, ¿es posible acceder al programa de Casapartes? Y luego Silvia Aldana, de Guatemala, pero compañeras, pueden también prender su micrófono, es más interesante si ustedes plantean la pregunta, eh, entonces, si alguien quiere prender su micrófono, abrir el micrófono, adelante. Pero bueno, lo que escribe en el chat Silvia Aldana de, la, de Guatemala es, en algunos de los casos, se ha utilizado para vivienda urbana y en edificio. Dice Silvia que hay mucho ruido en su oficina, mejor no, no prende el micrófono. Y luego, una pregunta de Gabriel... Eh, a Rodolfo, ¿qué actitud hay del nuevo gobierno hacia estas iniciativas? Si quieren entonces eh, contestar, una pregunta es, ¿es posible acceder al programa Casa Partes que presentó Rodolfo? Y luego las demás, si quieren contestarla todos y todas, y luego otra para Rodolfo. Adelante, Rodolfo. Eh, bueno, hasta ahora la experiencia es que esto se ha elaborado, eh... Con estas organizaciones deben tener una llave que son, es un pendrive, que esos pendrives lo tienen eh, los técnicos obreros o campesinos de cada una de las eh, oficinas eh, del, del interior y que son lo que lo habilita a poder operar. Hasta ahora no hemos tenido un requerimiento externo ni lo hemos pensado cómo podría ser, pero, eh, o sea, que se lo usa, se lo hizo especialmente en estos casos, y no tenemos experiencia de, de verlo, pero es posible. Eh, en, en relación a la dificultad, eh, no entendí bien, la última decía, sí eh, el, el gobierno, ¿qué dice en relación a esto? ¿Qué actitud hay del nuevo gobierno hacia estas iniciativas? Bueno, en el Chaco hubo que empujar eh, con la lucha la formación de una unidad ejecutora eh, paralela al Instituto de Vivienda, porque toda la construcción eh, en manos de las organizaciones eh, sociales y populares eh, habían desaparecido, por lo menos acá en el Chaco no se hace, no se hace ninguna. Y tuvo que hacerse con eh, fondos eh, limitados de la provincia, que además tiene restricciones eh, presupuestarias a partir de la discusión de los fondos de coparticipación. Por lo tanto es un camino difícil, pero lo fundamental, como dije al principio, es el protagonismo eh, de las organizaciones y de los pobladores, exigiendo lo que le corresponde, y le parece justo responder. Hasta ahora lo hemos podido hacer, pero eh, los fondos son escasos. Gracias. Eh, Silvia Aldana de Guatemala complementa su pregunta diciendo que eh, hay investigación para nuevas tecnologías de sistemas constructivos innovadores y participativos que incluyen mano de obra de los beneficiarios en vivienda urbana y en edificios. Eh, no sé sí, si bueno, Aurelio, adelante. En el caso SEBE, todo lo que hemos hecho tiene que ver con vivienda urbana. Es decir, eh, en diferencia de lo que mostró Rodolfo e Isadora, eh, el 100% de la experiencia de SEBE es vivienda urbana. ¿no? Vivienda rural, hemos incursionado en prototipos, eh, en algunas experiencias breves, pero básicamente es todo vivienda urbana. Muchas gracias. No sé si Isadora, ¿quieres decir algo sobre este punto? Pues, eh, sobre la investigación en la tecnología, bueno, acá sí hay institutos que apoyan, digamos, el, con presupuesto para investigación, pero nosotros no hemos accedido y no conocemos a fondo cómo... Eh, ¿Cómo funcionan? Y en cuanto a cooperación comunitaria, pues lo hacemos más bien como una cuestión de prevención de riesgo para disminución de la población de las, de las comunidades, pero eh, digamos que sí investigamos sobre los sistemas constructivos locales. Precisamente ahorita estamos eh, en, un en un proceso de reconstrucción en el Istmo, de Oaxaca, es un estado que está al lado de Guerrero, afectado por los sismos y bueno, justamente estamos investigando sobre la construcción tradicional local para poder eh, mejorarla y hacerla más resistente contra los sismos y vientos fuertes, ¿no? Entonces, pues a eso sí nos dedicamos nosotros directamente, pero digamos que hasta ahora hemos invertido nosotros en esa en esa investigación, ¿no?, que nos interesa y, y es lo que parte de, nuestro, to, de toda nuestra razón de ser. En nuestro caso, igual que Isadora, eh, el CERIPO ha autofinanciado estas investigaciones y estudios eh, a lo largo de muchos años, es una organización independiente del de, de Estado, y y se ha autofinanciado, y en el, la medida de lo posible se han avanzado en este tipo de, de investigaciones. Perfecto, y bueno, ahora doy la palabra a Abraham, que, que va a usar su micrófono, nada más decirles que mmm, sí en México han habido avances en relación con la vivienda urbana, eh, por lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. Es cierto que si evaluamos, digamos, un poco la situación a nivel Latinoamérica, de dónde se implementan más estas nuevas tecnologías, eh, es más, digamos, en las zonas eh, rurales probablemente, pero muchos miembros nuestros operan a nivel urbano y sí avanzan todo el tiempo en la aplicación de nuevas tecnologías y, ob y obviamente el elemento participativo que incluye la mano de obra, no exclusivamente, es algo que se produce en muchísimos de los casos de producción social del hábitat eh, que tenemos identificados. Y entonces sí, digamos, es posible incluso en las zonas eh, urbanas ser, eh, tener experiencias innovadoras y participativas un poco en la línea de lo que también decía el CEBE, obviamente. Eh, bueno, adelante, Abraham, de Hábitat Participativo de México, tienes la palabra. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Buenos días, buenas tardes. Sí, muy bien. Ah, hola. Pues antes que nada, pues fueron unas tres excelentes presentaciones, son muy interesantes, y, y ahora, por ejemplo, en México, que tenemos el caso de la reconstrucción, una pregunta que me gustaría hacerle a, a los tres, es de qué manera, ahora que hay tantas iniciativas en, en México de diferentes alumnos, estudiantes de arquitectura, eh, técnicos o profesionales que voluntariamente se están acercando a ayudar a comunidades, ¿cuál, cuál creen que sería una estrategia viable para, para compartir las experiencias y quizá no esperar a que nos regule el gobierno para generar sistemas constructivos y tecnologías participativas que sean rápidamente apropiadas, pero que también eh, tengan una condición técnica viable ¿no? de, de estabilidad ahí? Y una pregunta más sobre Rodolfo, me pareció súper interesante el software que presentó. No, no Me gustaría que si, si pudiera eh, brevemente nos dijera cómo lo construyeron, con quién se acercaron para, para realizarlo, porque nos parece muy, muy interesante para, para emular eh, procesos participativos ¿no? de, de, de diseño y, y presupuestación. Eso sería... Adelante. ¿Quién quiere empezar a contestar? La pregunta general para los tres y luego eh, una específica para Rodolfo. No sé si quieren ir en el mismo orden, Aurelio, Isadora sí, y Rodolfo. A ver, de, hablo, contesto por CB. Eh, bueno, no es fácil el tema de cómo compatibilizar la necesidad, en este caso de México, con la cantidad de ofertas y de posibilidades que hay. Pero, bueno, se me ocurre que quizás el, el, que este, este curso y el mismo HIC pueden ser una manera de crear un pequeño banco de datos o de información, por lo menos para conectar oferta y demanda, es decir, de alguna manera conectar lo que se está haciendo con las necesidades y, bueno, a partir de ahí, ver de qué manera se puede canalizar eh, este este trasvasamiento de información. Nuestra experiencia es que a nivel internacional no es sencillo, no es sencillo y eso exige algunos recursos, hay costos operativos y cosas Lo bueno es poder introducir esta actividad dentro de algún tipo de proyecto, ¿no? O bilateral o de alguna agencia. Pero bueno, creo que es buena la iniciativa... De, de dar accesibilidad a la información. En el caso nuestro, el CEBE está disponible, hay mucha información posible, eh, algunos intentos hemos hecho, sobre todo una cosa que no tuve tiempo de explicar, pero que es todo lo que estamos haciendo con nuevos materiales, es decir, tecnología de vivienda a partir de la basura en sus distintas modalidades. De eso, por ejemplo, sí hemos hecho algunas, transferencias vía video y de manera así eh, más sencilla, otras requieren cierta presencia física y eso, eh, bueno, es lo que digo, no es tan fácil llevarlo a cabo, sobre todo de país a país. Lo, lo hacemos bastante dentro del país, por toda la facilidad que hay, pero bueno, en cualquier caso estamos disponibles. Perdón, sobre ese punto, ya que se llamó a colación HIC, comentarles que efectivamente hemos presentado un nuevo proyecto que podría permitir justamente este intercambio eh, de Latinoamérica para México, por así decirlo, en relación con el tema de la reconstrucción social del hábitat post-desastre. Eh, no sabemos todavía si el proyecto será aceptado con estas características, pero justamente tiene esa idea de contar por lo menos con unas ocho personas que puedan viajar de diferentes países a eh, zonas que podamos identificar juntos para justamente eh, hacer de forma presencial este, por así decirlo, trasvase de experiencias, más allá de otras herramientas que podemos usar. Entonces, adelante Isadora y luego Rodolfo. Sí, bueno, pues justamente creo que algo que, que ha caracterizado todo este proceso de reconstrucción ha sido la falta de un marco regulatorio para para el proceso de reconstrucción por parte del gobierno, ¿no? Entonces, tanto en la ciudad como en, las, en los distintos estados afectados, en los cinco estados afectados, hemos visto cómo se han hecho demoliciones injustificadas, eh, falta de peritajes correctos, y, y justamente toda esta responsabilidad cayó mucho sobre los ingenieros y muchos arquitectos, poco preparados para estos fines, ¿no? Entonces, eh, sí creo que eh, sería conveniente ir construyendo en cada caso un marco que nos ayudara a ir, eh, pues, construyendo ahorita que estamos en la práctica distintos marcos que nos ayuden para próximos eventos. Y creo que esto, pues, lo tendremos que construir la sociedad civil, ¿no? Porque por parte del gobierno no encontramos eh, ningún, ninguna solución asequible a lo que está sucediendo. Yo estoy cerca del caso de Oaxaca, del Istmo, donde eh, pues, todo el proceso ha sido muy a favor de la reconstrucción eh, mercantil y poco eh, enfocado realmente a hacer una reconstrucción a favor de la sociedad, ¿no? Y de los afectados. Entonces, yo diría hay que acercarse mucho a los profesionales que saben, ¿no? Inge hay ingenieros y hay una ausencia de ingenieros también en el país. Se vio eh, que los pocos que, que hay, a comparación de la gran cantidad de arquitectos, pues estaban saturados de trabajo, ¿no? Nosotros mismos que que eh, parte de la organización, hay un ingeniero experto en sismos, pues eh, no se daba abasto el trabajo. Y, y pues justamente ver las organizaciones que están trabajando en esta cuestión y, y construir juntos todo un proceso que nos lleve también a construir metodologías de, de reconstrucción. Básicamente, Eh, nuestra experiencia no, no, no, nos indica que la respuesta es que no hay oficialmente, eh, lo importante es la vinculación de los profesionales y que en México hay una extraordinaria cantidad eh, y, y de gran capacidad, como, como, como son ustedes eh, en principio y, y otros que hay en, en el medio, y su vinculación con las organizaciones sociales y los movimientos sociales, para que eh, se logre la fuerza necesaria para que las respuestas sean con las características que se requieren. La mayoría de las veces, por lo menos en la experiencia nuestra, es que cuando uno va con las carpetas solo, dos o tres profesionales, eh, muchas veces ni se lo atiende, o si se lo atiende, se le dicen lo vamos a estudiar, y eso queda en una carpeta, y se olvidaron. Si eso es parte eh, de una herramienta, de la participación en la gestión, de lo que más necesitan, eh, creemos que las condiciones cambian y de ahí sí hay más posibilidades. Desde ese punto de vista, creemos que hay gran capacidad en México y esa vinculación profesional con las necesidades y sus organizaciones es lo que sería fundamental para crear las mejores condiciones para que se sigan adelante. Había una pregunta específica sobre su software, en relación a cómo lo construyeron, a quién se acercaron, Rodolfo. En realidad ese es un, un, un viejo deseo de hace muchísimos años, cuando todavía no había las condiciones de informática como para, para lograrlo. Eh, pero en realidad eh, vincula lo que serían eh, las maquetas virtuales eh, con las planillas Excel de Compu. Que planteamos esos elementos que brindamos, nos juntamos con, con Ingeniero en Sistema, y, y ahí se estudió cuál es la forma de vinculación de una cosa con la otra para que se transforme en un casi un juego sencillo, eh, pero con la rigurosidad técnica de que cada uno de los elementos que se pone está verificado su precio, eh, sus características técnicas, y eh, no lo conté, pero también está la documentación técnica que se eh, puede cliquear y se tiene los elementos eh, disponibles necesarios para poder construir lo que se armó en las condiciones que, que expliqué en, en el tiempo que pude explicarlo. Eh, eh, se lo hizo así, llevó eh, mucho tiempo encontrar a alguien con el que uno se pudiera sentar y entender de que no son autopistas que pasan uno por arriba y por abajo, que es posible juntar elementos que a priori parece que no se pueden juntar como las maquetas virtuales y las planillas Excel. Eh, bueno, llevó más o menos 20 años de búsqueda y un año de elaboración, pero por lo menos por los resultados de lo que dicen los propios eh, pobladores eh, que lo manejan, se sienten muy, muy alegres, muy, muy contentos de poder producir eh, esos resultados, eh, sabiendo que son los protagonistas desde el principio hasta el final del proceso. Gracias. Hay una pregunta de Noel de Pretis. Adelante, Noel, si te puedes presentar también. Hola, ¿se escucha? Sí. sí. Eh, mi pregunta quería aprovechar, bueno, yo eh, trabajo en el Instituto de la Facultad de Arquitectura de, de la UNA del Chaco, y quería aprovechar la presencia de Isadora para consultarle porque acá hay en el interior una problemática con el tema del adobe, pero sobre todo con el tema de la terminación, este, porque en, en las fisuras o en las grietas que se forman al no tener la terminación apropiada por, por la ausencia en general en las localidades de agua, eh, hay un, un, un insecto vectorial que es el chagas que, bueno, que se propaga en esos lugares, digamos. Y hay muchos trabajos de, de cambiar la vivienda directamente a, a otros materiales y dejar de trabajar el, el adobe, digamos. Mi pregunta era si ustedes eh, han tenido algún tipo de problemática similar con algún tipo de vector, y si tienen algún tipo de trabajo en, con respecto a las terminaciones, a, a las técnicas de terminación mejorado, este, para evitar este tipo de, de problemáticas, digamos. Eh, bueno, nosotros no nos hemos enfrentado con esa problemática porque donde estamos no existe ese problema. No es eh, tan caluroso, por lo tanto no hay el problema de Chagas ahí. En el caso de la montaña de Guerrero tampoco usa ningún tipo de terminado o aplanado. Entonces, eh, justamente hasta ahorita que estamos ya como en una tercera fase o cuarta fase del del proyecto vamos a hacer aplanados para que, porque justamente también hemos notado que a la población le gusta, le gusta más cuando está terminada la vivienda, a pesar de que nadie la tiene terminada, so, únicamente eh, cubren algunos aplanados cuando eh, las que tienen bloc de concreto, pero es muy poco, entonces... Eh, queremos la vivienda de Adobe enseñarles a hacer distintos tipos de, de aplanado. Pero alguien que es experto en este tema y que te podría poner en contacto es Wilfredo Carazas de Perú, pero que también trabaja con Cráter en Francia. Y él tiene todo un programa de distintas técnicas de determinados y también él ha, ha enfrentado estos problemas. Entonces, si quieres, eh, después contáctame y te puedo dar su. Su contacto. Eh, perfecto. No sé si Rodolfo, ¿quieres decir algo sobre este punto? Eh, no, está bien. Bien. Entonces, si quieres, Isadora, poner aquí tu correo, por favor. ¿Dónde lo pongo? En el chat para que te puedan eh, contactar directamente con esas eh, inquietudes y, bueno, la propuesta que hiciste. Muchas gracias. Eh, no sé si hay alguien más que haya levantado la mano. Voy a, voy a revisar. Diego, Diego Poncio. Adelante, Diego. Tienes la palabra. Hola. Eh, yo quería hacer una... Eh, bueno, yo, eh, yo también soy compañero de, de Noel que hizo una pregunta hace un, hace un ratito, estamos en el Instituto de Investigación y Desarrollo de Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la UNE. Eh, yo también quería co eh, consultar hoy, eh, se generó también como una, un intercambio muy, muy interesante en el tema de cómo poder generar estos marcos de ruptura, de, de cómo ir también en... Eh, en contra de, del mercado que por ahí que, que en mi en forma de pensar creo que eh, hizo muy mal a veces en cómo se hace la arquitectura y cómo por ahí no ayuda al, al desarrollo local y al desarrollo de las arquitecturas tradicionales y, y vernáculas, digamos, como se fue generando en el interior de las provincias y cómo se fue perdiendo a través de, de las instituciones eh, estatales que, que, que veían eh, como el único hecho de poder resolver el, el problema del, de la vivienda con construcción, con, con, con materiales estándares, eh, masivos, y bueno, todas esas cuestiones que también se hablaron. Yo lo que pregunto es cómo, eh, cómo y, y también la postura que tiene que tener una facultad también con, con, con respecto a este tema de de, de cómo en realidad se hace arquitectura, y no solo la, la arquitectura desde el lado mercantil, sino también de, de poder solucionar eh, una cuestión de hábitat y, eh, y también que, que tiene que tener mucha relación con, con, con lo cultural y la forma de vida. Yo lo que pregunto es cómo se podrían romper estos, eh, estos marcos ya estandarizados y, y poder ver qué formas, o desde su forma de, de, de trabajo que tiene cada uno, Isadora, Rodolfo, eh, un poco el CEBE, eh, qué marcos se pueden generar para poder empezar a articular estos desarrollos locales con, con estas construcciones que, que venían teniendo el Estado, o cómo se puede generar también las articulaciones con la, con la facultad, eh, eh, cómo se pueden generar estos marcos de articulaciones para poder volver a rescatar esta, esta arquitectura perdida, digamos, de, de tradicionales. Eso era. Gracias. No sé si se entendió la pregunta o... Sí, sí, sí. ¿Quién empieza? Aurelio. Adelante, Isadora, ya que tienes la palabra, luego vamos a Rodolfo y a Aurelio o al CEBE. Bueno, pues sí, justamente es, eh, es un tema que hemos estado tratando los últimos años, eh, no solo nosotros, sino desde HIC y todas las organizaciones en México que estamos en redes o en estos temas. Y justamente es cómo hacer que la producción y gestión social del hábitat se pueda escalar o podamos defenderla ante esta gran producción que nos gana en cantidad y que evidentemente a los gobiernos les conviene ¿no? tener, de poder decir, bueno, construimos tanto, no importa si eso en cinco años está o tiene una pésima calidad, pero eh, logramos estas cifras, ¿no? Entonces, bueno, por un lado es justamente desde la academia poder, concientizar y poder enseñarle a los arquitectos y otros profesionistas sobre eh, cómo, cómo existe otra arquitectura, que no es simplemente el diseño de, de edificios o eh, la arquitectura más dedicada la, al comercial, mercantil, sino este otro tipo de arquitectura que problematiza y va mucho más allá de la vivienda o de una construcción, ¿no? Eh, se profundiza en todos estos temas que hablamos. Y por otro lado, también pues ir concientizando los distintos actores con los que nosotros tenemos relación, ¿no? Desde el gobierno, que bueno, es cada vez más difícil, pero también ahí está la incidencia con otras organizaciones, etcétera. Eh, y, y defender, yo creo que una defensa es la calidad contra la cantidad, ¿no? O sea, ahí sí es, bueno, puedes producir muchísimo, pero es como producir nada si eso no se adecua a las necesidades de la población y tampoco va a tener una duración en el tiempo y tampoco satisface las actividades productivas y, y también no tiene una relación con el medio ambiente. Entonces, creo que desde ahí debemos de construir un discurso y una defensa ante, pues, la cada vez más eh, ofensiva de la cantidad y de la mercantilización de la vivienda ¿no? y, y del proceso de hábitat. En, en nuestro caso... Eh, Diego, eh, así como mencionábamos que CEBE tiene un fuerte trabajo en tecnologías constructivas, en tecnologías de gestión, hay una tercera línea que es el trabajo en incidencia en políticas públicas. ¿Sí? Eh, tarea que nosotros no hacemos solos, lo hacemos junto a otras redes, redes nacionales y redes también internacionales, redes de organizaciones sociales, también en articulación con centros académicos, el CEBE es un centro de investigación eh, ¿sí? y, y pertenece tanto al sistema científico como a una ONG, y eso nos permite aunar esfuerzos tanto de la sociedad civil como también de grupos de, de académicos comprometidos con estas cuestiones. ¿no? Entonces el tema de trabajo en ciencia pública, eh, por ejemplo a través de la red eh, Habitar Argentina, hemos trabajado fuertemente inclusive en la promoción de reformas legislativas ¿no? con el Senado de la Nación. Digo, no, no es independiente o no son... Eh, son capítulos diferentes de actuación, pero todos en la misma línea, ¿no? eh, Y lo mismo en términos formativos, ¿no? La mayoría de los, de los, eh, o digamos, varios de los miembros que estamos en CEBE, eh, eh, ejercemos la docencia en distintos ámbitos con esta perspectiva, el CEBE también ofrece instancias formativas de, de posgrado vinculados a esto, y estamos también en asociación con, con redes ¿no? De, por ejemplo, la red ULACAP, la red de cartas de vivienda a nivel latinoamericano, que lo hace desde hace 20 años tratar de que en las mallas curriculares de las carreras afines, tanto sociales como técnicas, estas temáticas, estas tecnologías, estos casos, se conozcan, se aprendan, se sepan, ¿no? como una competencia propia de, de todo egresado. ¿no? O sea, creemos que eso es parte también de la función de nuestra, o al menos de nuestra organización. Bueno, yo, eh, para responderle a Diego... Hay ...que lo resuelva, que tomando una frase de este, ¿no? Y también dijo otra cosa... La importancia de la Asamblea Popular es la democracia directa y las decisiones colectivas. Eh, es un tema muy complejo, que requiere dos cosas a mi entender. Uno, la formación de, particular para un tema complejo que está subestimado. Y si vemos que este tipo de cosas que estamos discutiendo en realidad es un porcentaje bajísimo de la producción eh, del, eh, oficial del hábitat y de la vivienda en particular, eh, nos queda otro camino que esa vinculación de los profesionales y los investigadores eh, con esa organización y esa asamblea eh, popular y democracia directa que decía Enrique Ortiz el primer día, sin esa vinculación, eh, el porcentaje de estas experiencias eh, va a ser muy pequeño en realidad, eh, comparado con la política oficial de viviendas repetitivas, eh, generalizadas para todo el país con la misma tecnología, eh, con dimensiones como si todos eh, tuvieran las mismas eh, pautas y modos de vida, eh, y es lo que pasa año tras año y generación tras generación. Si se da esa conjunción de, por un lado, una formación diferente, y por otro lado, la vinculación con el que lo necesita, eso, a nuestro entender y nuestra experiencia, es lo que posibilita que se abra camino y se abran paso a, la, a este tipo de, de preocupaciones que tenemos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Eh, bueno, aquí hay varios, eh, varias personas, mientras eventualmente se haga una última pregunta, eh, hay varias personas que dicen que no están recibiendo los correos. Les cuento que los estamos mandando tanto de GICAL como de Mailchimp, que es otra herramienta, entonces la verdad que es bastante raro que no lo reciban, eh, por esto avisamos siempre de mirar el spam, pero vamos a juntar todo lo que nos manden los ponentes y las ponentes en un mismo PDF que estamos elaborando para que lo tengan en un único lugar eh, y ya no tengan que ir eh, buscando, digamos, mucho más información, y lo mismo con el YouTube. En relación con los links eh, rotos, no sé si la compañera que lo dice... Se está refiriendo a los últimos del CEBE o a otros links que, estén, eh, que no están funcionando. Es Caterin Tiburcio que dice eso, de los links rotos, para que eventualmente el CEBE nos pueda ayudar eh, a corregir las sesiones anteriores. Bueno, entonces checaremos eh, los links, checaremos los correos, eh, pero sí sigan, por favor, eh, revisando su spam. El PDF, como les decíamos, eh, servirá para tener todo junto. Eh, bueno, entonces, si no hay más preguntas, ya estamos eh, sobre la hora. Les agradecemos muchísimo por su participación, tanto a eh, las ponentes como a los ponentes, a las personas que estuvieron escuchando esta quinta sesión. Y vamos a vernos ahora eh, el 22 de noviembre. Hablaremos de sistemas cooperativos de eh, gestión del hábitat con la FUCVAM de Uruguay, la CELVIP eh, que es latinoamericana y COSEAVIS que es centroamericana. Entonces eh, tendremos, digamos, tres redes o más bien dos redes de organización y la FUCVAM, la Federación Uruguaya eh, de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua, hablando de los sistemas cooperativos de gestión del hábitat. Recuerden que hemos cambiado la hora, ya lo saben la mayoría y algunas personas que nos se han contactado, conectado anteriormente, pero que, que se han conectado a la hora adecuada. Espero que en América Latina no cambien más horarios para no confundirnos. Gracias a todos y todas entonces y por favor mándenos sus PowerPoint Rodolfo y e Isadora. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bueno, muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes.